Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión un episodio especial, porque voy a hablar de una película que me gusta mucho en mi caso, una película que me gusta tanto que es mi película favorita no sé en el caso de las personas que me están acompañando en este episodio que ya las voy a presentar porque no estoy solo para hablar de La La Land la razón por la que voy a hablar de esta película es porque cumple 5 años Hace poquito cumplió 5 años de su estreno en Estados Unidos. Ahora se va a cumplir la fecha del estreno en Argentina. A veces las películas acá llegan un poquito más tarde. Y revisando un poco para hacer bien este episodio. La primera vez que vi esta película fue un 24 de enero de 2017. Entonces hoy, en el momento en el que está saliendo este episodio, 24 de enero de 2022. 5 años después vengo a hablar de mi película favorita, La La Land. Y como les dije, no estoy solo. Primero voy a presentar a una vieja conocida del podcast que ya ha estado acá como invitada. Ceci, Ceci Néfila, ¿ok? ¿Cómo estás? Hola, Seba. Primero, eh, vos preguntaste, no sé si a los demás les gusta la película de favorita. O sea, mi, a mí decime Cecilia y decime una película, la, la, la, punto. O sea, yo no... No negocio con otra cosa. O sea, me llamaste a mi juego a hablar de mi película favorita y lo siento si sí, me pongo muy intensa, pero la cosa es así. O sea, no, no, hablar de la no la perfecto. De hecho, si este episodio dura dos horas, a mí no me importa. O sea, que dure lo que tenga que durar. Que dure más que la película, no importa. Sí, sí. sí. Así que bueno, eh, fanática, fanática de La La Y el otro invitado, acá sí, primera vez eh, después de otra función, Fede. De prueba piloto, ¿cómo estás Fede? Hola Seba, hola Ceci Bueno, gracias, primera vez acá eh, Ya me habías invitado antes, pero bueno Por, por temas de agenda no... Cosas eh, que pasan, sí, sí, sí, Nunca podía, pero bueno, eh, cuando vi eh, Que ibas a hacer el de La La Land Dije, eh, acá quiero estar Y bueno, nada, acá estoy Para hablar de una de las pelis que no, no sé si es de mi favorita, o sea, me encanta Del director, yo tengo otra Que es favorita, que la puedo poner en el Top 5 que es Whiplash, pero La La Land me encanta, yo amo los musicales, sé que somos minoría porque no todo el mundo le gustan los musicales y creo que si no es el mejor musical de los últimos años, pegan el palo. Puede ser, sí, sí, tranquilamente. Justo hoy que la veía de nuevo para, para grabar este episodio, trazaba como cierto paralelismo con Tic Tic Boom por ciertas cosas en común con este tema de, de los sueños y todas esas cosas que... Se me hicieron un poco parecidas, además ambos son musicales. Eh, son películas distintas, o sea, no, no, no van por el mismo lado, pero tienen como cierta conexión. Pero sí, es verdad, siento que en cuanto al género musical, es complicado, es un género complicado. Es como que si ya no te convenció de entrada, puede ser difícil. Yo creo que es eh, en general una muy buena película, pero como musical... Eh, siento que es eh, de los mejores uh -huh. que vi, porque también no abusa un poco de eso, que por ahí a veces los musicales abusan de cantar por todo, que a mí no me gusta. No sé ustedes cómo, cómo están con eso, pero cuando pasa eso en los musicales es como, eh, a veces es un poco molesto y yo creo que el Alan lo, lo maneja bastante bien, ese aspecto. Antes de que empecemos a hablar, por las dudas, advertencia de spoilers. Si no vieron La La Lan, vayan a verla. Si ya la vieron, se pueden quedar tranquilamente. Y bueno, si no les interesan los spoilers, esto sigue bajo su propia decisión. Pero la advertencia está hecha. Sí, mientras más natural se vea y se sienta, obviamente, no bueno, sé, yo lo disfruto mucho más. Pero bueno, sé que o sea, es difícil, porque encima la película arranca con gente... Cantando en una autopista y ya arranca Muy arriba eh, de una, bueno, ¿sí? sí sí Y puede que no a todo el mundo Conecte con, con eso Y es súper válido eh Sí, sí, a mí me pasaba eso De que no me gustaba que, que se cante Por todo, por absolutamente todo Hace poco me pasó con otra película Con Encanto, que no, no me gustó mucho En principal, por esa razón También, no sé, Ceci, cómo se siente Con los musicales, con ese aspecto Yo justo, bueno, primero Los musicales amo, o sea, son mi... Música, y digo, romántica es como mi top de género favorito. Después, lo otro que es cuestionable son las películas de. Nada que ver, ¿no? De que le pasa a un presidente, tipo que lo secuestra, que le ataca a la Casa Blanca. Yo, esas películas <risas> vivo. O sea, nada que ver con lo que lo otro que dije. Está bien, son, yo, son gustos. Secuestraste un presidente y estoy. Pero el otro día vi. No, el otro día sí, hace dos días, el domingo. Vi In the Heights, uh -huh. la de Lima Noel sí. Miranda. Oh, sí. Me gustó, pero arranca ya y tipo te dice: Hola, Unavi, y te lo está cantando. O sea, toda la película es cantada. A mí me encanta, pero agradezco que la Lala la no haya sido eso, porque o sea, todas las canciones son un montón y las de In the Heights también. Pero hay diálogos que son como: ¿Cómo estás? Bien, me voy tomar un café. Y es como: No me importa eso para cantarlo. Yo quiero cantar cosas que copen. O sea, La La Land me parece otro nivel. Y eso que In the Heights estaba buena, pero cae en lo que dijiste vos recién de que es todo cantado. Las dos horas y media son dos horas y media cantada. Igual ahí, permiso, digo, me parece que hay, no, sí, hablo desde, eh, digamos, desde el desconocimiento porque debe haber dentro de los musicales distintos tipos y esto, digo, que pasa con In The Heights que de repente arrancan así y es todo cantado y pinta corio ahí. Y otras que es más llevadero, como en este caso de La La Land, que, que por ahí te entra más por la música primero y, el, y un poquito el baile, y después te empieza cantando y, y te metiste sin darte, darte cuenta, me parece. Sí, sí. Yo siento que eh, lo que tiene de especial, a diferencia de otros musicales, es la banda sonora. Porque, o sea, música es igual a musical, eso está claro. Pero los musicales eh, tienen muchas canciones, justamente. Y a veces la banda sonora es como que no destaca tanto o no es el fuerte de un musical. En este caso yo creo que con La La Lang, incluso hasta hay más momentos musicales en los que ni siquiera se canta, que son eh, muy importantes en la película y que sostienen mucho más a, a toda la película eh, a lo largo de toda la historia. De hecho, un poco con el jazz como bandera casi toda la película y eso creo que es algo que también eh, se destaca bastante, algo que al menos a mí me, me atrapó mucho más allá de, de las poquitas canciones porque también si nos ponemos a pensar, canciones, canciones, no hay muchas en la película y es como un es musical que tiene como esas dos partes eh, la banda sonora y las canciones, pero que se complementan eh, bastante bien yo ahora que dijiste Jazz, un momento psicótico, que lo sigo teniendo por supuesto. Eh, cuando terminé de ver La La Land, como a Sebastián te gustaba... Primero, antes de avanzar, qué envidia que vos te llames como un personaje de La La Land. ¿Sabes sí. cuántas veces <risas> quise sí. ser mía, llamarme ah. mía y decir, la puta madre, me equivoqué? No me. Bueno, de hecho, creo que en Instagram tengo Seb, es por esto, es por, por Seb. Ah, claro. Eh, la, la, la abreviación, si no me ponía Seba, pero dije, ya está, pensé lo mismo. O sea, si tengo un personaje dentro de un, mi película favorita, lo voy a usar, a mi favor No. Bueno, qué bronca, te envidio por eso Pero el punto Te puedes que cambiar el nombre, podés ir al registro y, y cambiarte el nombre Mía, quiero Mía Dolan, no quiero en mi apellido, borralo Todo, o sea, todo, Mía no Dolan No es Mía Dolan, no quiero nada Si querés pero, ahora durante todo el podcast te llamamos Mía Te, te no llamamos a... Mía Por favor sí, Me voy a, sí, a confundir señor. un poco, pero bueno, sí, sí, sí, dale <risas> Ay, los quiero mucho, ya está. ¿Qué opinas de, de esto, Mía? A lo que voy es que Sebastián, cuando tiene el momento psicótico de, del jazz, yo después de tener mi momento psicótico de escuchar la banda sonora un montón de veces al día, me fui para el jazz y me encanta ahora el jazz. O sea, como que la lana me abrió la puerta a eso, porque antes yo era como Mía, que mi bola, o sea, música de ascensor. Y ahora es como un, un, un estilo musical que me re gusta y aprendí un montón de, de la película, ¿no? Mirá, mirá, yo no, con ellas no me metí. O sea, es, es un género que está bien, tipo, me, me copa, eh, por ejemplo, no sé, eh, bueno, en Whiplash, que la mencionaba antes Fede, también me, me gusta mucho en la película, pero no es algo que me pondría a escuchar. O sea, me, me gusta escucharlo y en las películas queda bien, se utiliza bien, al menos las veces que, que se utilizó, pero no es un género que me ponga a escuchar. Acá me encanta, acá es como perfecto, queda perfecto dentro de, de la película. No sé si Fede quería decir algo. No, eh... sé, si, no sé si Fede quiere que lo llamemos de otra, de otra manera. <risa> no, no, yo estoy bien con el nombre, estoy bien. Porque okay, va, a lo único de eso, que yo tampoco por ahí soy muy del jazz. Eh, sí re-escucharía, obviamente, si estoy en un barcito así en Los Ángeles, como que me remeto en la película. Pero acá en mi casa no, no, me, no se me da por decir, ah, voy a escuchar un poquito de jazz. Eh, me gusta, me gusta así para verlo en una película, como que me re, me, me teletransporto a, a la historia. Pero listo, nada más, terminó eso y ya está. Mía, ¿Mía iba a decir algo? Ah, otro, voy a develar otro momento psicótico que tuve en mi vida. También quise, o sea, me abrió las puertas, ni en pedo, no porque me dio una vergüenza tremenda. Pero dije, wow, qué buena profesión eh, ser actriz y después dije no Cecilia no te animas pero y tampoco me, no, no es algo que me gustaría hacer porque me gusta que me, yo se le centre la atención pero es como que no sé la película fue que me fue llevando por un montón de, de lugares de decir yo quiero vivir en realidad yo quiero vivir en La La Land quiero vivir en ese mundo en ese universo eh, sea cual sea, tipo sea un personaje secundario, la mina que, que era compañera de mía en el cafecito, cualquier cosa, yo quiero, esa película es, me decís, mi lugar seguro y yo voy a la la, la como película, como música, como universo, como todo. O sea, me, es una, es una experiencia que cada vez que la veo termino Termino muy feliz y a la vez muy triste. Aprendí a disfrutar del final, porque yo al principio odiaba el final. Ah, mira. Estaba o sea, de ese lado. O sea, yo estaba del lado de cómo no van a terminar juntos. Y después lo, como que lo fui procesando y si bien yo quiero que terminen juntos y en algún momento de la vida de ellos van a volver, o sea, estoy segura, eh, entiendo las razones por las que no y, y pude entender ese por qué no pueden estar juntos. Pero al principio no, yo estaba como, no, ¿qué hiciste, mía? Yo creo que con esto de, de, del final feliz... A mí no me gustan los finales felices, <ríe> re, re agua fiestas, pero creo que me gusta la película, obviamente por, por muchas cosas, pero particularmente por esto, porque eh, no tiene el final, o sea, creo que ese final se puede interpretar desde muchas maneras, porque me pasó que cuando terminé de ver la película en su momento, me había re metido en, en, en escuchar también podcasts o, o leer cosas, y bueno, como que cada uno, viste, en el momento sintió una cosa distinta o, o, o se puede interpretar, a ver, lo que se ve, obvio, ¿no? Pero digo, como llevarlo para nuestra imaginación. Y a mí me gustó eso de que no, no tiene un final feliz 100%. Tal vez los dos eh, sí estaban felices porque, porque consiguieron lo que querían. Y durante toda la película vemos eso, ¿no? Digo, los sueños, el amor, los sueños sobre el amor. Eh, y y me, me copó eso, que no terminara... Ellos dos de la mano, saltando por las colinas de Los Ángeles. Me, me, me pasa eso con el final. Me fui feliz cuando terminé de ver la película. Re bueno, malo. Yo, no, pero eh, vos sabés que estoy de tu lado, perdón, mía. Eh, pero yo estoy del lado de, de Fede también. Apenas la terminé de ver la primera vez, eh, me pasó exactamente lo mismo. O sea, no es que no me gustan los finales felices, pero yo sentía como que este era un final real. Eh, que muchas veces en las películas se nos regala un final que todos queremos y que solamente pasa en una película y cosas que pasan en una película y que en la vida real no podrían pasar. Y yo creo que, además de que esta historia tranquilamente podría ser una historia de amor común, de, de la vida real tranquilamente, el final es muy real. O sea, además de todo lo que lleva detrás... De esto de que cada uno cumple su sueño Y cada uno hace su vida Y de que no pudieron terminar juntos Yo lo, lo vi por ese lado Bien, como que está bien Que no hayan terminado juntos Porque cada uno tenía su sueño Cada uno tenía su meta por cumplir Y cada uno hizo su vida ¿Duele? Sí, obviamente De hecho, esa última mirada Un poco cómplice que tienen Como aceptando la situación Y un poco haciendo Las paces, si se quiere Porque igual tampoco terminaron mal, pero era como verse de nuevo después de tanto tiempo y con ese cruce de miradas fue como una charla de dos horas que tuvieron entre sí. ellos, y, y eso se siente, se, se ve en la pantalla y duele, sí porque en el fondo todos queríamos que terminen juntos, pero creo que está perfecto creo que es un muy buen final para ambos personajes en especial para Mia que, que es... El personaje principal de, de la película. Eh, y por eso yo nunca lo vi mal. De hecho, siempre fui un gran defensor de, del final de esta película. Me acuerdo que cuando la vi por primera vez en el cine, ya enseguida tenía gente ahí cerca mío que se estaba quejando del final. O sea, inmediatamente terminó la película y era. ¿Cómo, cómo va a terminar así? No sé qué. Y yo ya desde ese momento defendía el final si sí, me habré peleado por esta película. Pero sí, siempre me pareció un, un final bastante acertado en cuanto a lo que la historia contaba, porque básicamente era perseguir los sueños y, y lo pudieron cumplir cada uno de los personajes, y eso por encima de estar juntos como, como pareja. Yo creo sí, que... Y yo cuando... No, no, perdón, no, perdón. perdón. <risa> no se peleen, no, no, no se no. peleen. No, no, dale, dale. Yo creo que después lo aprendí a aceptar al final porque me puse a pensar... Eh... ¿Qué hubiese pasado? Ponele que Sebastián se iba con, con Mía, ¿no? Y decía, bueno, te acompaño el tiempo que necesites. Después el flaco se lo iba a recriminar toda su vida. Tipo, no puede ser lo que yo quería ser por, por tu sueño. Que no sé si se lo diría de mala manera, pero ese rencor estaría. Y después pensándolo con el tiempo, porque yo he llorado, es, es más, vi la película y lloro. Sí. Pero um, es como que después aprendí a, a entender todo eso. Y es como, la relación de ustedes es perfecta, y tuve un final hermoso y súper saludable y súper maduro. O sea, me parece eh, me parece genial ese final y lo aprendí a querer. Al principio no, no, no, no. Yo era de, de las románticas en pedernidad. Pero no me puse en el cine a decir, che, es. no. O sea, como que en el cine te el peligro y yo me puse a llorar. O sea, no había otra. <risa> no, podía, no podía procesar todo lo que había visto. Con esto del, del final, eh... De, de que, a ver, pasa en la realidad esto de, de bueno, eh, poner en la balanza y, y elegir entre los sueños o el amor o ir detrás, como decías, o sea, ¿qué pasa si él iba atrás de ella, eh, ella iba atrás de él? Salvando las distancias, pero se me ocurre este ejemplo que, que, que por ahí pasa mucho con los futbolistas, por ejemplo, digo, esas profesiones que, que se van por ahí de acá a Argentina a jugar afuera y, y, bueno, ahora no sé si pasa tanto, pero en su momento, digo, por ahí más con los años, eh, las mujeres dejaban toda su carrera, todas sus cosas y se iban atrás, y después pasaban los años y se arrepentían de eso, y era como todo este tiempo que perdí, pero bueno, como poner un poco en la balanza eso, el amor y, y, y la decisión del momento, eh, y bueno, y realmente tus sueños, y ver si lo querés cumplir, si lo estás por cumplir, es un poco difícil igual, o sea, parece como una decisión, no, o sea, no es una decisión que se toma de un día para el otro, claramente. Eh, y vuelvo a decir lo mismo, a mí me gustó eh, cómo lo resolvieron eh, cómo lo resolvió eh, el director, digamos, eh, y el, el guionista que es el mismo, con la, con la película porque eh, a mí me dio un final un lindo final, eh, siendo feo pero para mí es lindo el final Sí, yo eh, viéndola de vuelta por millones y veces ya no sé cuántas veces la habré visto pero sigo sosteniendo que es el mejor final en una película que, que vi en mi vida Creo que no vi en otra película Otro final casi que diría que perfecto O sea, eso depende de cada persona, ¿no? Y es una palabra bastante fuerte decir que algo es perfecto Pero me pasa eso Porque además todo el final Toda esa parte musical con el que hubiera pasado si sí, Que es como para romperte más el corazón antes de, del final final me parece todo o sea, todo muy bien hecho y, y la verdad que lo, lo aprecio bastante. Es una buena manera de, de terminar con, con esta película. Sí, yo creo que lo que, lo que te rompe ahí es cu cuando, cuando pasa eso antes de que, de que termine, de ver lo, lo, que, lo que hubiese sido su historia, eh, ellos viviendo juntos, teniendo eh, al hijo ella triunfando y teniendo el teatro lleno, creo que toda esa parte sí ahí es medio como que se te estrujo un poco el corazón porque decís, ay, mirá los felices que, que hubieran sido estando juntos y, y haciendo lo que, lo que querían y, y llegando al lugar que ellos querían, y después ves y, bueno, no, no no pasó eso. <risa> te podés quedar con eso si querés o te quedar con el, o quedarte con el final de verdad. Está bueno, se podés como elegir, elegir las dos cosas, <risa> con qué querés quedarte. Durante claro. mucho tiempo en mi vida yo pensé que ese era mi final Tipo cuando ellos estaban mirando en el bar Estaban mirando a otro flaco tocando el piano Yo dije, ah listo, fin de la película Para evitarme todo lo demás Pero, pero después no pude aceptar Pero mucho tiempo de mi vida pensé eso Yo me quedaba con el sí. epílogo, tipo listo No sé cómo fue que empezamos a hablar así Y fuimos directamente para este tema Pero me gusta, me gusta porque se armó una linda charla yo quería antes de empezar a hablar de la película, pero bueno, ya empezamos a hablar y aprovecho esta pausa para preguntarles personalmente, cada uno, sobre esta película. En el punto de cuál fue la... Eh, si se acuerdan la primera vez que la vieron, en dónde la vieron y qué significó para ustedes esta película. Les hago esta pregunta porque en, en mí generó como un cambio en cuanto a cómo ver las películas. Por eso también la tengo como mi película favorita, porque más allá de la película en sí, me cambió bastante mi percepción de, por ejemplo, la fotografía, que era algo que antes ni me interesaba. A partir de esta película me empezó a interesar en prácticamente todas las películas que empecé a ver. O sea, ya me gustaba el cine, pero después de esta película fue como un quiebre de empezar a notar otros detalles, otras cosas, de todo. Entonces, por eso la considero como algo importante en mi vida. Y por ahí para ustedes también significó algo más. Y si se acuerdan ¿cuándo fue la primera vez que la vieron, también. La Lalana estaba muy hypeada del punto de que en, los, en la entrega de premios era como. tenía 25.000 nominaciones y todo. Y acá, como dijo Seba, no la podíamos ver porque llegan tarde las cosas. Entonces, eh, como yo ya venía, tipo todo ese, ese hype que me mandaban. Y que todo lo que me mostraban era algo que yo amaba. La fui a ver el día del estreno con mi mamá y había una pareja de abuelos, porque me acuerdo, éramos ocho personas, era una pareja de abuelos, nosotras dos, un padre y un hijo, y dos señoras. O sea, era todo público que nada que ver. Y, y ahí, como que, no sé, no sé, como que. Por ahí te puede pasar como una película. No o sé, a cada uno le pasa con una película que te abre los ojos y decís, wow, la vida es, es otra cosa de lo que estaba pensando. Y por ahí es súper cliché. Pero. No sé, a mí me... Es una experiencia, es mi película favorita, no lo puedo escribir en palabras, no... Me lleva todo por un camino de sensaciones que yo arranco eh, no entendiendo nada y aún ya sé cómo termina la película, pero yo estoy como, ay, cuando se cruzan estos dos y, y la vivo, la disfruto, me río, lloro, canto, siento que estoy ahí bailando con ellos he querido bajarme de una autopista y bailar con gente. Eh, ojo, no sé, ojo, o sea, no lo hagas eso. <risa> Bueno, pero, o sea, el punto es que Por yo quiero decir toda la experiencia. La autopista Richeri, chicos, bailemos. Pero... Hay ojo que hay momentos en los que tranquilamente se podría poner a bailar la gente, ¿eh? porque a veces está todo parado y... Pero bueno, acá no, no sé lo que podría llegar a pasar, así que por las dudas... Hay, hay que aprovechar algún bombo de algún piquete, algo claro. de eso, por lo menos ya musicalizado está. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, lo que veo es que, no sé, me produce un montón de sensaciones. Es más, la fotografía, como dice, o sea, también yo no le prestaba atención, era como, bueno. Y, y todos esos colores, la música, los movimientos de cámara, es como, me abrió los ojos a otro nivel y la fui a ver. Cuatro veces al cine y fue la, fue la primera película en la que yo fui sola porque no tenía nadie que me acompañe Y dije, no me importa, voy de vuelta y fui a ver sola, así que como que representa un montón de cosas Es la primera película que yo decidí ir sola y sacar como ese mito de decir, nadie va solo Bueno, yo fui sola a ver Lolan. Antes de darle la palabra a Fede, un par de cosas Te envidio porque yo fui dos veces y me quedé con ganas de ir más veces, pero bueno, no se pudo Tuve la suerte la primera vez que fue una van premier o a Van Premier, o no sé cómo se le dice, porque no sé si era Van Premier, pero era una función previa al estreno, y después fui para el estreno, pero bueno, no pude ir más veces, así que en eso te, te envidio. Ojalá en algún momento, no sé, la, la vuelvan a estrenar en el cine, vieron que cada tanto se hacen esas cosas, ojalá pase. Y lo otro sí, lo de ir solo al cine, está bueno. Eh, yo prefiero ir acompañado porque salgo como con ganas de hablar sobre lo que acabo de ver, pero... Es una, ...es una buena experiencia también para disfrutar... ...bueno Fede, ahora sí... Eh, ...bueno, dos cosas antes de decir... ...primero, lo de ir al cine solo banco... ...a mí me gusta, yo lo, lo he hecho varias veces... Eh, ...es una experiencia totalmente distinta... Ah, ...me gusta también ir acompañado... Pero, ...pero solo está muy bueno... ...y lo otro es que yo los envío a ustedes... ...porque eh, la Lalan no la vi en el cine... Eh, ...yo la vi después... Eh, ...ya les digo, un montón de veces... ...pero no la vi en el cine... Pero para mí, o sea, La La Land llegó en un momento, eh, de, yo la vi después de que volví de, de viaje, eh, casualmente de Los Ángeles, era la primera vez que yo viajaba eh, y todo lo que yo había visto siempre en, en, en las películas, como que lo estaba lo, lo, lo estaba viviendo. Entonces mi vuelta fue justo para cuando, no sé si ya la peli no estaba más en el cine o, o al poquito tiempo, yo la vi porque dije, ah, es de Los Ángeles, y me había enterado que en alguno de los lugares en donde, en donde yo había estado eh, se había grabado la película, entonces eso, me, me, no sé, me voló la cabeza y dije, bueno, yo quiero ver esto, eh, porque aparte tenía como el, el, el recuerdo y el momento muy, muy reciente, muy vivo, eh, y me pasó eso con la película, como que me volví a enamorar de, de esa ciudad de, lo, de Los Ángeles eh, con la película, eh, y, y, y bueno, obviamente la película tiene, tiene de todo y todo lo que a mí me gusta, qué sé yo, la música, el baile, eh, ya les digo, la ciudad, eh, tenía, bueno, a, a dos actores eh, a los cuales también seguía y, y me gustaban un montón, eh, venía de, eh, de del director también de, de, de ver lo, lo que había hecho, eh, entonces fue como un flash en ese sentido, todo el color, eh, a mí me, me, me pasó por ese lado, como que, que sentí todo todo eso que, que había sentido como en persona y que había visto, eh, lo podía ver eh, en mi casa en una película. Y era como más mágico todavía. Y no sé, por eso a mí La La Grande me flechó desde, desde ese momento y, y es el día de hoy que la vuelvo a ver y, y es como si la estuviera viendo por primera vez, aunque ya sé toda la historia. Sí, me parece que ahora te estamos enviando nosotros a vos. Por, por el viaje a Los Ángeles. Es Madre. como un ida y vuelta de, de envidia constante. Pero qué loco eso, ¿no? Acabas de llegar de un viaje y es como. Voy a ver esta película en, en un lugar en el que estuve. A mí me, me gustaría ir. Más, por la película, por, por ver esos lugares. Ni siquiera por Los Ángeles en sí. Sino por, por, por la no. Y es re loco porque Los Ángeles es eh, como Nueva York. Digo, son dos ciudades que no sé la cantidad de películas y series que hemos visto y, y creo que la particularidad que tiene Los Ángeles es que en cada, cada película o, o cada serie que vemos es, o sea, es, es distinto, primero porque es, es, es, no sé, hay una infinidad de, de posibilidades para mostrar y para ver y, y para ambientar entonces creo que en este caso eh, la película eh, elige muy bien qué mostrar y cómo mostrarlo entonces hace que, que realmente sea una obra, eh, un, un, una obra así, no sé, un cuadro, qué sé yo, como darlo como de una manera her, hermosa, que, que capaz que, que no lo ves en otra película que también puede ser un musical, que se hizo en Los Ángeles, y es totalmente distinto. Eh, y eso me parece que, que, que es como el sello de la película eh, con, con esta ciudad hermosa. Exactamente, sí, sí. No sé si Ceci quiere decir algo. Ceci, perdón. Mía. <risa> Amo eh, Viste que hay unas cuentas en, en Instagram Que es gente que se imprime Con una, una escena sí, y, después una va a los lugares. y después va a los lugares Bueno, yo si sí. fuese hija de multimillonarios eh, Haría eso Me pues encanta la aclaración en eso. Sí, sí. <risa> Haría eso, fin Sí, es, es muy buena idea sí Ya viéndoles hecho esta pregunta Después por ahí le hago algunas preguntas más Sobre la película ¿De qué va la película? Como comenté anteriormente el personaje principal principal es Mía, porque tenemos a Sebastián también, pero yo creo que claramente la historia va con Mía, que quiere ser actriz, no le sale una, todas las audiciones le salen mal, se ve bastante frustrada por las audiciones que le salen mal. De hecho, me anoté una frase después de cuando estrena su obra, su, su monólogo, y cuando vuelve a su casa con sus padres, que Seb la va a buscar porque tenía una audición importante y ella no quería hacer nada, ya estaba completamente negada. Dice en un momento, cuando le pregunta a Seb por qué no quería volver e intentar de nuevo, dice, porque me duele demasiado. Que es una frase que es interesante, de hecho ella en un momento también señala que estuvo 5 o 6 años, creo que 6 desde que se fue de su casa hasta que llegó a Los Ángeles y, digamos, empezó a meterse en la actuación y a, a perseguir ese sueño. Es mucho tiempo, es mucho tiempo y, y ella lo, lo remarca y esto de que duele demasiado es importante también porque se muestra como esa búsqueda de alcanzar lo que uno quiere y perseguirlo, perseguirlo e incluso... Rindirse, porque ya en un momento se rindió Pero a pesar de eso eh, Levantarse y, y seguir Que es algo que me gustó mucho eh, En esta película Por eso también al principio trazaba el paralelo con Tic Tic Boom Porque en eso es donde encontré El parecido de Seguir y seguir intentando Con algo que por ahí la gente no aprecia O, o que no llega O... Pensar que no, no estás hecho para lo que querés hacer y, y al final eh, es simplemente seguir intentando muchas veces Y la verdad que es un muy buen personaje, no sé qué les parece a ustedes, pero a mí la verdad que Mía me encanta a lo largo de la película Y en especial por esto, por, por este camino que tiene hasta el final, que vuelve... A la cafetería en la que ella trabajaba, pero ya desde el otro lado del mostrador, como la estrella que todos admiran. Esa, esa parte, cuando él la va a buscar, es, eh, es de mis escenas favoritas. Porque ella está totalmente destruida y se la nota. Y en un momento ella dice, por ahí no soy lo suficientemente buena. Y no, no era eso. O sea, era que, obviamente, o sea, cualquier sueño que tengas, aunque sea no sé, tener tu casa, tener una tele, o sea, todo te cuesta esfuerzo y quizás hay cosas que te cuestan más y otras cosas que te cuestan menos. Eh, pero todo es intentar, tipo, no es que vas a cumplir tu sueño tranqui mirando la computadora y, ¡ay, se cumplió! Es como que todo le cuesta y, y nada, es como que ella le recostó y, y en un momento, oye, yo también me rendiría, o sea, porque la mina se lo decían en la cara y la trataban re mal y esa es así como funciona en el mundo de la actuación, que la mina estaba dándolo todo y, y ni la miraban, la miraban dos segundos y ya estaban con la foto de la próxima que venía. Y es como súper desgastante, física y mentalmente. O sea, creo que al, los primeros no, o las primeras ninguñadas que me hagan, yo estaría como, ya estaría en un pozo depresivo. Pero, pero es todo lo que a ella le afectó. Y en un momento dijo, ya fue, me voy a ser maestra y, y algo más fácil. Y, y cómo tener ese apoyo de, de Sebastián que que la salvó, al principio no pero porque él también estaba medio en, en lo suyo y no la pudo ir a ver al teatro y, y también me dolería pero pero después el chabón se puso las pilas y dijo, ya fue, voy a decirle a esta chica que, que vamos y en un momento cuando ella le dice tipo, no, no voy a ir y él como se, tipo, what, le grita como diciendo pero, ¿qué te pasa? y nada eh, a mí me adoran este, bueno así como La La, la es mi película favorita me adoran este de mis personajes favoritos eh, que me siento identificada no porque comparta algo no comparto ese, ese sueño eh, pero me siento menos representada porque la mina siguió siguió, siguió, en un momento bajó porque no podía más, no tenía más energía para nada y de repente cuando ya estaba en lo último eh, surge de las cenizas y es como no sé, como que me da un mensaje de decir, bueno, por ahí puedo estar mal pero en algún momento voy a estar mejor y voy a lograr lo que yo quiero, que espero, ¿no? Sí, el personaje de mí a comparación de del de Seb, eh, durante toda la película, o sea, más allá de que obviamente estaba enfocado más en ella, eh, vemos como todo el tiempo eso, ¿no? Digo, como cómo la vida eh, la, la golpea de alguna manera y ella sigue intentando y lo da todo. Y cuando yo me partía, digo, cuando escuchaba la... Eh, ...la escena que ella habla por teléfono con la mamá... ...que le dice que va a hacer su obra... ...y la mamá le pregunta... ...¿y te van a pagar? ...y es no, o sea, yo la pago por hacer... ...y cuando ella recién está viviendo... ...bueno, están ahí medio conviviendo con él... ...y también le pregunta sobre él... ...y, y tiene trabajo estable... ...no, pero también está queriendo abrir un... ...o sea, también queriendo cumplir su sueño... Eh, ...el personaje de ella es como mucho más emocional... ...a comparación del de él... ...digo, si, si los comparamos... Él es un poco más, más frío y como que por ahí no lo vemos eh, eh, ir, no, no digo ir, ir por su sueño porque sí, pero como que ella, ella va superando y, y va caminando, va corriendo esa carrera con esos obstáculos. Eh, y bueno, hasta que finalmente cuando pasa eso, digo, que, que, la, que lo llaman a él y la va a buscar. Y es como, che, anda, o sea, dale, es la oportunidad. Y, y esa, o sea, es la realidad de, de un montón de personas que, que van... A, en este caso a Los Ángeles, a, eh, pasa acá cuando la gente se va a Capital, a, a, a tratar de cumplir su sueño, en este caso, eh, digamos, por ahí a lo artístico. Eh, ¿Y cuánta gente termina abandonando y termina siendo maestra o termina haciendo otra cosa y volviéndose a las casas de sus papás porque no pudieron hacerlo? Eh, y eso es, eso es re loco y, y es como también, obviamente, re frustrante eh, para la persona y digo, nosotros que estamos viendo y en este caso que es una película que es una ficción también te angustia porque es como mira todo lo que hace y no le valoran nada pero el personaje de ella eh, a mí me encanta por eso también porque es bueno tiene que ver mucho con, con, con quien lo interpreta también pero es muy muy emocional eh, y, y te va llevando todo el tiempo con esa historia que por momentos te, te duele y por momentos está feliz y, y, y te vas golpeando en el camino eh. Pero eh, aguante mía. Sí, sí, aguante mía. Así, eh, tenemos nuestra mía acá, así que también aguante mía. La falsa mía. Por, por, este, por estos momentitos, disfrútalo. Eh, y bueno, también está la historia de Seb, Sebastián, el Seba. Eh, me cuesta decir el nombre en inglés, porque obviamente, se imaginarán, es mi nombre toda la vida. Entonces es como raro, pero bueno, Seb. Que también vemos su historia, es un poco parecida en un punto, porque también persigue su sueño, es cierto lo que dijo Fede, de por ahí yo diría que no con tanta pasión como lo hace mía, o, o no tan decidido o tan tirado a si sí, quiero esto y voy a, como mía, un montón de visiones eh, él por ahí se la rebuscaba más con otras cositas, pero le costaba un poco más llegar a, a, a cumplir su sueño. Y también se ve metido en esto de que por bastante tiempo, dentro de la película, termina siendo como un apoyo importante para Mía. incluso, bueno, este momento que ya hemos mencionado, cuando la va a buscar a Mía para decirle que tiene una audición, prácticamente se podría decir que es gracias a él, ...que, que Mía termina siendo eh, famosa, ¿no? O sea, obviamente hay gran parte de, del esfuerzo de Mía, ...pero sin el apoyo de él, posiblemente ella se hubiera perdido de esa gran oportunidad que tenía... ...y más allá de ser eh, un personaje que termina siendo un apoyo importante eh, en la vida de Mía, ...que también eso es para destacar porque como terminan, que no terminan juntos... Se podría decir que, ah, bueno, pero entonces, ¿qué onda? Porque como no es una película convencional de listo, nos presentaron a estos dos personajes, no terminamos juntos, están separados, ¿de qué me sirvió? Y no, justamente, a veces, nos pasa a todos, salimos con alguien, se termina la relación, y pensamos que por ahí esa persona ya está, ya la tachamos de nuestra vida. Y no necesariamente, a veces las personas, por cosas buenas o cosas malas, terminan siendo parte de un aprendizaje en nuestra vida o de algo que por ahí si no hubiéramos conocido a ciertas personas no vivíamos y yo creo que esto es importante, al menos en lo que es la vida de Mía en la película, junto con Seb, que creo que es un factor importante en lo que fue todo el acompañamiento y, y todo lo que hizo Mía y bueno, también termina cumpliendo su sueño, eh, eso es algo para destacar, algo que me gusta. Y, y la verdad que son dos muy buenos personajes. Eh, no sé qué opinión tienen de Seb. Ojo con lo que dicen de, de mi Cevita. A mí, Sebastián, eh, bueno, lo amo. O sea, Sebastián, lo amo. Eh, me encanta que también que, como lo que decías vos, ¿no? Del aprendizaje que tienen. Porque si no, si no parecían eh, cada uno en su vida, no dicen O sea. En mi mente no cumplieron sus sueños. O sea, en mi mente si no se encontraban, Mía por ahí, nada, después también como que se cansaba de que le digan que no era maestra, y Sep quedaba como un renegado que quería, que seguía, tipo, llorando y, y puteando a todos los que habían cagado su lugar y lo hacían en un lugar de samba y tapa. O sea, una mierda. Sí. Pero como que todo lo que fue pasando fue gracias porque estaba el otro, ¿entendés? O sea, Seb, cuando se metió a la banda esa con Kid, que era, o sea, jazz, tocaba dos segundos y después era una banda pop, se metió porque ella había hablado con la madre y le dijo que no tenía plata. Es como, y ella se metió a hacer monólogo porque él le dijo, che, animate, hacerlo. Es como que fue una, una relación tipo que se retroalimentaron los dos y que crecieron como personas y que cada uno llegó al lugar donde quería estar. Y, y al final, al final, bueno, un poquito antes, se dicen, tipo, yo te voy a amar siempre. O sea, es como ese amor quedó y no pueden estar juntos por cosas de la vida, pero, o sea, son totalmente complementarios. Si en algún momento se encuentran, bueno, acá se encontraron y se dieron una sonrisa hermosa y yo fallecí, pero poner en otro momento de la vida se encontraban, yo, un café se toma, ¿entendés? Tipo, yo estoy en esa. Me hubiese gustado. Está, está juntando firmas para La La Land 2. ay no no o sea apoya la no por si no por favor si pasa eso? De, no, de, no no no no no no no no no no me la van a tocar no. y la van a cagar. Que no se les ocurra. Ojalá que no ojalá que no Siguiendo con lo no no no no no digo, cómo, cómo ellos se complementan y pensando un poco que por ahí queda medio en segundo plano y desdibujado. Ella, ella tiene novio, ella tiene una pareja, que no vemos también mucho cómo es esa relación, eh, solamente creo que aparece dos, dos veces o una vez cuando van a, a cenar con el hermano de él y están ahí en la mesa. Ella obviamente está ida porque estaba pensando en que tenía que ir al cine con Sebastián, pero digo, como que capaz que ella viste no, no tenía ese apoyo y era lo que, lo que necesitaba. Lo mismo él, eh, a él vemos cuando, cuando llega a su, a su departamento y está su hermana y le dice de las deudas y, y, y, y cómo, cómo si ellos dos se quedaban con eso, tal vez no hubiesen, eh, no hubiesen llegado a donde llegaron y, y, y, lo, y la importancia de, de ese acompañamiento que tal vez, obviamente, no sé, ya estaba escrito su destino digo de, de que no estuvieran juntos y que sol solamente sea eso, pero bueno, eh, al menos le sirvió a cada uno para, para poder llegar a donde finalmente llegó. Son dos caminos que si no se cruzaban, posiblemente sus historias no hubieran sido las mismas. Es esto, ¿no? Como que se terminaban complementando y, y en su vida y en lo que fue alcanzar sus sueños cada uno, eh, su historia eh, terminó funcionando eh, al final, está bien, no terminamos juntos, pero fue algo que, que sirvió como un aprendizaje y para su vida en general. Algo que me olvidé de mencionar sobre Seb, que también me sirve para enganchar con mías es esto de los trabajos. Porque, y también lo, lo, lo conecto con TikTik Boom, perdón que esté conectando todo con TikTik Boom, pero me hizo recordar mucho este aspecto de mantener un trabajo que no te gusta para nada. Y que no va con lo que vos querés hacer, pero que lo tenés que mantener por cuestiones lógicas de mantenerte y de tener tu economía y todo eso. Que lo vemos en Mía como barista en la cafetería y lo vemos también en Seb. Un poco distinto porque él como que se siente en parte obligado a esto de el empleo fijo de algo para poder empezar a, a juntar ahorros para abrir el club. Eh, un poco también por esta charla que tiene Mía con su madre Que él escucha y, y ve como que, bueno, esto de ir tocando el piano en lugares no me va a ayudar mucho También es un aspecto interesante porque es lo que termina de alguna manera quebrando un poco la relación Después, más adelante, con esto de, de la gira y todo eso Es interesante de ver esto de, de los trabajos que a veces eh, uno por ahí lo que quiere hacer no va de la mano con el trabajo que tiene, pero a la vez es eh, necesario tenerlo, ¿no? Es como algo por lo que creo que pasamos todos alguna vez. Sí, esa parte, la de, sobre todo la de la primera, cuando está seps en el, en el bar ese que es de, se me fue el nombre, J.K. Simmons, ahí me dio medio caprichito también, es como, quiero tocar mi, mi música... Bueno, o sea, es como vos decís, eh, no sé, yo también estoy trabajando algo que no tiene nada que ver a lo que yo me quiero dedicar ni lo que quiero hacer y no es mi trabajo ideal, pero bueno, sé que, que, que lo estoy haciendo para después poder llegar a eso. Eh, como que bueno, obviamente esa parte, no sé, hoy cuando la vi dije, bueno, a ver si dejamos el caprichito de lado, tocas unos villancicos y déjate de joder, tipo. Después, bueno, la parte de la banda y eso sí, eh, cuando cuando medio que ahí se produce el quiebre entre ellos, eh, con el tema de la gira y, y de que, bueno, ella se da cuenta que realmente él está haciendo algo que, que no le gusta, eh, pero bueno, qué sé yo, también tiene que ver eso con los sueños, qué hacemos o qué sacrificamos, qué dejamos de lado o, o qué nos ponemos a hacer para poder llegar a eso. Eh, creo que eso también podemos estar hablando como horas. Uh -huh. Sí, sí, completamente. Eh, Mía, ¿quiere decir algo? A mí lo que me gusta de esa parte cuando Sepp está en, con Kid en la banda, cuando él está tipo en, en, no sé, lo que cualquiera querría, cualquier músico, ¿no? Que la pegaba con los temas, estaba en la radio, hacía gira todo, pero eso no era lo que a él le gustaba, porque no era eso. O sea, él no quería ser una estrella de, de pop, rock y tener 400, 500, mil grammys, Él quería tener su barcito de jazz. Y me encanta cómo modifican eso, porque para cualquiera, nada, por ahí tenés, qué sé yo, un... No sé, ganás 25.500 dólares al año, pero vos querés ser canillita. Y bueno, o sea, ¿qué me importa ganar tantos dólares si yo quiero ser otra cosa? Pero um, me gusta cómo definen eso también: de que el flaco no es que en un momento se perdió en ese rumbo y dijo, bueno, ya fue, me la recreo. No, o sea, el tipo quería eh, lo suyo, pero tenía que afrontar este momento que estaba bien económicamente. Y también en ese momento, mía, me es como un poco. Yo soy un cierto de egoísta, pero es como decir, che, pero él está teniendo un buen momento ahora, no sé si es momento para pelearse. Tipo, cuando él volvió a hacerle la cena y de repente empiezan a pelear, él estuvo como al orto. Pero es como momentos que digo, ay, pero no es momento de pelearse, no, es como, siento como, no chicos, no se peleen, se aman, basta. Pero, no sé, hay momentos que a los dos les siento cositas como, ay, qué raro, pero seguimos. Así como vos dijiste que el final no te convencía y después con el tiempo te empezó a convencer. A mí me pasaba que en la escena de la discusión yo le daba la razón a Seb en el final cuando le dice a ella esto de ¿de qué me hablas si vos sos actriz? Y lo último que le dice que es algo así como por ahí te sentías mejor antes cuando yo era un fracaso porque vos te sentías mejor. Algo así era. Yo le daba la razón a Seb sobre eso. O sea, sí cambié mi, mi postura sobre ese final de la discusión, pero es como que es una discusión bastante eh, interesante por esto de, de los dos puntos de vista, pero eh, sí, es, eh, es como ese momento de quiebre que también era necesario en un punto, pero bueno, cosas que pasan en toda regla, es una historia eh, de una pareja desde que se conocen, eh, con ese con ese encuentro, ese segundo tercer encuentro en la fiesta que tienen, que es eh, en un momento como que Seb no quiere hacer nada y después terminan bailando ahí. Y todos esos momentos en pareja, saliendo a distintos lugares, la pelea, la separación, es como que en toda regla es eh, una relación que se nos muestra muy bien. Eso también me gustó mucho, pero bueno, la verdad que nada, no, una muy linda historia creo que con momentos más lindos que, que tristes, pero bueno, al final ya es como que le gana eh, en tristeza a, to a todo el resto, como que compensa toda esa tristeza que, que no había, como la parte dramática de, de la película que no tenías hasta ese momento. Aprovecho el momento para decir otro momento psicótico, Tuvo muchos momentos psicóticos a lo largo de este episodio. <risa> lo, notamos, lo notamos. Demasiados. <risa> en un momento de la cuarentena dura en 2020... Tiene ganas que hacer. Y había acá en casa un, un teclado que se convierte en piano. ¿Cuál fue la primera canción que Cecilia aprendió a tocar? City of Stars. City of Stars, por supuesto. Y la segunda, el tema de Miguel y Sebastián. Y después aprendí una más y ya está, dije listo, ya, ya me realicé como persona. Sé dos canciones, ya está. Ya te hiciste toda la banda sonora más o menos. Ya está, claro. listo, no necesito más nada. Sí, yo también tenía un piano antes acá que no está más Y practicaba City of Stars No tengo muy buena coordinación Salió lo que salió En su momento me, me salía dentro de todo Un par de detalles que quería comentar Y ahí les hago un par de, de preguntas más Porque esta película está llena de detalles O sea, técnicamente Esto que comentaba de la fotografía Que me empezó a interesar Después de esta película Es bellísima Visualmente es algo hermoso lo de La, la es una película hermosa de hecho hay un video muy bueno de El Ojo Vago que busca en el video El Color en La, la Land, que explica muy bien toda la parte de, de los colores, los significados quería meterlo dentro de este episodio pero es algo bastante eh, complicado, no sé si complicado pero lleva su tiempito para hablar entonces prefiero que vayan a ver este muy buen video, pero también es algo que, a ver no hay que ser muy experto para apreciar la paleta de colores de, de esta película. Los vestuarios, todos los vestuarios que, que tiene Mía a lo largo de la película, que son geniales. Y que también van un poco con la historia. Todo todo, todo, todo en esta película técnicamente genial. Hay un par de detalles que me gustaron mucho. Uno sobre las luces. No sé si lo notaron. que Esto que contaba Fede, de cuando Seb está... ...en la suya, viviéndola completamente con el piano... ...que dejó Los villancicos y se hizo un solo de piano impresionante... ...que se van apagando las luces y un reflector solamente lo alumbra él. Es lo mismo que le pasa a Mía en la audición final... ...cuando consigue este papel, que ella empieza a contar la historia... ...después empieza a cantar y todas las luces se apagan... ...menos la que la está alumbrando a ella. Y vuelve a pasar una última vez en el final... Cuando eh, Seb empieza a tocar el piano y ahí ya los dos juntos pasa que todas las luces se apagan y los alumbran a ellos Es un detalle que me gustó mucho porque al principio con las dos primeras situaciones claramente los terminaban enfocando a ellos Dentro de lo que era eh, digamos su hábitat por así decirlo Seb con el piano, ella actuando y cantando es como cada uno brillaba por así decirlo en sus momentos y al final ya simplemente alumbrándolos como que son las únicas personas que están ahí conectadas Que después pasan a mostrarnos lo que fue toda esa vida que no tuvieron Antes de que entre Seb a Sebs justamente Pasa por una gigantografía de Mía, ya completamente consagrada Es una gigantografía parecida a una que tenía Mía en su habitación cuando vivía en este lugar con, con sus amigas. Esto no lo había notado hasta esta última vez que lo vi. No sé por qué, pero vieron cuando anotan esas cosas que, que por ahí dicen: Ah, mira, mira este detalle. Nada, eh, estos detallitos que, que me gustan mucho en, en las películas. No sé si ustedes tienen alguno o algo para mencionar por ahí que no hemos mencionado. Eh, no tiene nada que ver con lo que venías hablando. No, no, pero... vale, vale. vale. Pero después había salido que eh, como que Damien no tenía la primera opción, no era Emma y, y Ryan, sino que era Emma Watson y, y Mila Steller. Y yo estaba como... Exactamente. No. O sea, no, puedo, no imagino La La Land si no es con ellos dos. Aunque me hubiese gustado un, un papel así bien power para Emma Watson. Sí. Pero... Y además mil ya había trabajado en Whiplash, tipo, dale, no puede ser tu actor fetiche, ya está. Ya está, soltar. Es verdad. Eh, a, a mí no. Yo cada vez que lo pienso eso, es como que no, no me. No me cierran. No. Eh, son Emma y Ryan. Ya está. Eh, no la otra Emma. Nuestra Emma. Y, y. Ryan. Ryan Gosling. Es. Es así. No, no podría tener. está bien, ya. Están completamente consolidados, pero bueno, eh, creo que la otra pareja no sé si hubiera funcionado mm. también. Y encima ahora es raro, porque como que ya los tenemos a ellos muy muy presentes. Claro, que no. Sí, sí, No, yo sumando lo que, a lo que decías un poco, o sea, me parece que es una película, creo que también lo decía, o sea, que tiene, tiene todo, porque literal, o sea, está es, está muy cargada, pero no, no se ve ni, ni se siente como pesada. Y eso eso a mí me, me gusta mucho. Y creo que hay una cosa en particular, eh, que digo, lo, los movimientos de cámara eh, hacen que, que, que fluya eh, la historia todo el tiempo. O sea, se ve que, eh, eh, se ve que está, está grabada, o sea, con grúa, con, con steadicam, hay mucho traveling, o sea, hay como mucha, hay mucho movimiento. Eh, y eso a mí es una, cosa, una de las cosas que, que, que más me gustó. Eh, que, que no se siente en ningún momento pesada la película teniendo todo lo que tiene, desde lo musical, lo visual, eh, de, de la parte de, de guión, o sea, como que, que todo eso está, está muy bien. Y otra cosa que, que me gusta mucho, eh, que sobre todo en las, en las partes musicales, eh, hay, una, hay como mucho plano secuencia, o, o bueno, una, una especie de plano secuencia o, o plano largo, eh, en, la, en la mayoría de, de esos momentos musicales, que que no sé, que me fascinan, que, que hacen eso, que, que, que toda la película y que todos esos momentos nunca estén estancados eh, y que nada de, de eso se sienta se sienta pesado. Sí, completamente. De hecho, esto de, de los planos secuencias, lo quería mencionar mientras estabas hablando y justo lo dijiste, ¿no? como lo estaba pensando y lo tiraste. Y creo que, no sé si en un momento, perdón mía, en un momento dijo esto de los movimientos de cámara, si no fue ella. Se mencionó antes acá, que también, o sea, en esta película son geniales, incluso después de tantas veces de haberla visto, creo que ahora lo aprecio mucho más, ya metiéndome más en, en todas estas cuestiones en, en la película, que termina siendo un círculo porque gracias a esta película me empezaron a, a interesar todas estas cosas, así que, nada. Lo agradezco, le agradezco a Damien Chassel por Lo amamos. por hacer esta maravilla de película Que lamentablemente no ganó el Oscar, pero bueno, eso es una Ah, y eso, que... yo quería que en algún momento habláramos de, de ese papelón Yo sé que no tiene que ver mucho con la película Bueno, es el momento película, Pero no, no, es, fue terrible, fue terrible eh, Si querés contarlo por ahí, para, para poner contexto Sí, sí, no me acuerdo la fecha, era 2017 ah, sí. sí, 2017 no me acuerdo la fecha exacta, la borré de mi, de mi cabeza. Se tenía que entregar el Oscar a Mejor Película y bueno, todo apuntaba a que iba a ser La La la ganadora. De hecho, Demi Giselle había ganado a, a director y venía de ganar Emma Stone como Mejor Actriz, el premio anterior. O sea, era la gran favorita, era la gran favorita y de hecho, por unos momentos... Fue la ganadora, porque se anunció que había ganado, todos muy felices. Eh. Yo festejando en ese momento, tenía Twitter ahí festejando. Eh, vamos, la Alan. Y es como que ahí se empezó a poner todo más turbio. La gente ahí que aparecía, no, no, paren, paren. Y había ganado Moonlight. No tengo nada en contra de Moonlight. De hecho, nunca la había visto. Y hace poquito me la saqué encima. Porque la quiero ver, a ver qué onda esta película. ¿Por qué le ganó la Alan? Me gustó, pero. Sigo sintiendo que ese Oscar era para. para Nadie la se Lan, acuerda de esa película. Y nada, fue. Es que. Es exactamente eso. Sí, sí. No tengo nada en contra de Moonlight, lo vuelvo a repetir. Pero creo que quedó más en la historia la de Alan. Tal cual. Que el Moonlight. Y a veces eh, creo que eso es mucho más que, que cualquier premio. Pero bueno, quedó en la historia ese gran error. De, de las tarjetitas que, que fue bastante complicado, creo que echaron gente por, por eso <risa> así que nada eh, yo me acuerdo que lo estaba viendo por la tele y fue como no porque encima esto que les comentaba de que me he peleado con personas por, por La La Lang, eh, había, había mucho hate para la película o sea, es una película que dividió mucho a la gente o sea, o la amabas o la odiabas y en ese momento cuando pasó esto Toda la gente que estaba en contra de alan la Alán era como. fueron a festejar el obelisco. Eh, como festejar la derrota ajena. Y yo tenía una bronca, no saben lo que fue. Yo como. No. No, no, no. No sé ustedes cómo la vivieron, si lo estaban viendo. No. Si su fanatismo por la película ya en ese momento era eh, lo suficientemente grande como para. No sé, ponerse a llorar. Así como he festejado el Oscar de Leonardo DiCaprio, esto a mí me mató A mí algo que me gusta mucho es esto de, de los premios, que también es otra cosa que se puede hablar un montón y discutir si están bien, están mal, pero bueno, a mí, me, yo lo vivo, qué sé yo, como mundial, eh, los Oscars, los, los Golden Globes y todo, porque me, me fascina, eh, no sé, ver las películas que, que a uno le gustó y, y, y que vio durante el año, ganar cosas a los actores, bueno, bla, bla, bla. Eh, y yo me acuerdo que ese momento, cuando fue todo lo del, lo del error, eh, aparte encima es la última categoría, o sea, es eso y termina la transmisión, tipo, te quedás con el tele ahí sin, sin saber qué pasó después ahí atrás, eh, si volaron cosas, rodaron cabezas, o sea, eh, fue, fue una locura, aparte que venía de tener una buena noche porque eh, había tenido, no me acuerdo si 12 o 14 nominaciones, eh, había, eh, o sea, es una de las, tres películas más nominadas en la historia, estaba Titanic, no me acuerdo cuál más, y venía de, de ganar, como dijiste recién, o sea, de las categorías principales, y bueno, faltaba que, que ganara la de mejor película, y para mí fue doble error, el error del sobre y el error de no haberla hecho ganar, la película, me parece, pero sí, fue fue muy, muy feo y gracioso también a la vez, y desconcertante el momento, como que, tipo, esto está pasando de verdad, estamos al aire, no estamos al aire, raro raro, diría Barassi. Amo, amo el momento Barassi. <risa> eh, <risa> yo a los Oscars, lo, a los premios en realidad, eh, lo vivo como Fede, tipo, para mí son eh, mi mundial, yo me armo listita, me, amo, me armo un pro de y pienso, este va a ganar, pero no. Yo siento que yo voto y los remiro, tipo, te miro la alfombra roja, te miro el premio, te miro el after parte te miro todo. Y, y encima esa noche había ganado seis Oscars, o sea, Arranca Gosling era medio complicado, era medio complicado, sí. pero um, cuando arran ya cuando ganó Damien yo dije, listo, ya está, a casa. Y, y de repente gana, la, la, y entra un pelado, que un pelado mala onda, viene con un sobre y dice, no, no, ganó Moonlight. Y yo quise matar. Ese día yo, tuve un momento psicótico, otro momento psicótico, donde dije, no puede ser. <risa> Desde ahí, odio a Jimmy Kimmel, no tiene nada que ver porque Jimmy Kimmel ni siquiera dijo. En todo caso a los viejos, ahí sí, a ellos sí, les agarró un odio. A ellos también. Y, y es como dijo Seba, eh, yo no, yo vi Moonlight porque era mi, es mi ritual, veo todas, pero ni siquiera me acuerdo de que era Moonlight. Solo sé que estaba, que estaba Mahershala, punto. No, no me acuerdo ni qué era la historia y, y ahora con los años... Te dicen Moonlight, bueno, yo no me acuerdo, pero te dicen La La, la y saben que es un musical eh, por el cansancio, ¿no? Porque toda la gente eh, la amaba o la odiaba, pero la que la odiaba sabía de que era la película, no es que decía la odio porque, qué sé yo, o no la conozco. No creo que haya alguien que esté más o menos metido que diga, no conozco La La Land o sea, sabes que es un musical, sabes que hay un montón de loquitos que hacen edits de, de una canción de cualquier, cantante con algún fondito de ellos, o que pase escenas, o que hay diálogos. Es como que está mucho más presente en la DAN que las nominadas en la categoría de mejor película de ese año, ¿no? Sí, sí, sí, es verdad. Pero bueno, cosas que pasan. Yo creo que claramente quedó mejor ubicada en, digamos, en la historia como película, más allá del premio. Que yo tengo esa relación a, a partir de, no solamente a partir de la DAN, sino a partir de... Otras premiaciones que sentí como, mmm, me parece que, que se equivocaron. Empecé a ver los premios como, digamos, raros. Como, bueno, no sé si un premio define una película o a una actuación, entonces es como que, bueno, lo tengo ahí. Pero sí, le agarré mucho odio a esos viejitos. No me acuerdo ni quiénes eran, pero bueno, cosa que pasa. No, y una cosa para, para sumar a eso. Eh, que por lo general, al otro día, cuando terminan los Oscars, como bueno, se habla, no sé si toda la semana, pero por lo menos al, al siguiente, no sé, sea, lunes, martes, sobre la película que ganó y bla, bla, bla. Y con este con este lío, o sea, hizo que nadie supiera que era Moonlight, o sea, sí, que era Moonlight la que había ganado, pero como que nadie habló de eso, todos estaban hablando de La La Land, y no sé, bueno, eso obviamente, seguramente sumó... Eh, para que la vea más gente, o para que más gente la conociera, pero digo, como que terminó saliéndole, eh, digo, en ese sentido, a, a favor para La La Land, y no para Moonlight, que la verdad pasó, pasó esa semana del Oscar y listo, ya está, nos olvidamos. Sí, sí, es verdad, La Land ganó en nuestros corazones, eso es lo más importante. Antes de terminar, les quiero hacer algunas preguntas, no muchas, sobre La La Land. Quiero que me digan, sé que puede ser complicado, pero... Si tienen ahí alguna escena, algún momento dentro de la película que les guste mucho y que me expliquen por qué, sea la que sea. Te diría que mi escena favorita es la escena del planetario. Yo la revivo con el con ya con la canción del de planetario, otro momento psicótico. Si en algún momento me caso que no lo creo, o sea, no, no sé si creo en... Es muy complicada. Pero en vez de usar un vals, yo usaría Planetarium. Tipo, yo bailaría con Planetarium. El baile con, con mi pareja, ¿no? O sea, ese nivel. O sea, yo pondría una canción de La, la Lan en mi casamiento. Esa parte me, me emociona, me, me, me hace como un todo. Y la última, perdón, elegidos Y la última, la, lo de la audición, cuando can, empieza a mira, a cantar tipo toda la historia de la tía, no, no, yo la revivo. Esas dos son, son mis sesiones favoritas. Y si tengo que hacer una tercera, bueno, hace como quieras el formato. Bueno, bueno, bueno. Pero elegiría la parte de Another Day of Sun. O sea, ya cuando arranca yo no estoy como la reviva. Te, te me adelantaste un poco a la no. otra pregunta, pero está bien, está bien. Pido perdón. No, no, está bien, está bien. Seguramente siento que vas a agarrar un poquito ahí. Antes de darle la palabra a Fede, ahora que mencionaste esto del casamiento, yo sí alguna vez me caso, que no creo, pero... Alguna vez lo pensé. Entraría con, nada que ver, ¿no? Pero la parte musical de Jurassic Park. Me gusta mucho. Eh, yo creo que sería... Es que es, es hermosa. Eh, ahí sí, ahí Chao La, la Land, una de las piezas musicales más hermosas de la historia del cine, es la de Jurassic Park. Fede. Eh, ay, me hiciste reír, pensé que ibas a saltar con alguna de La la Land y me quedé como... Bueno, no, no. no. No, ya lo tenía ahí en mente y si alguna vez pasa esto de casarme, va a pasar con esa canción. Yo creo que mi momento favorito, no me estaría saliendo ahora el nombre de la canción, eh, pero es cuando ellos dos salen de, de la fiesta y van ahí a, a caminar por, por una de las colinas eh, y se sientan en el banquito y hacen todo ese número de, de tap y, y de baile, porque ahí empiezan sí. cantando pero como que es un poquitito y después es mucho más baile y, y con ese atardecer... Eh, ese momento me, me fascina eh, y es, creo que, de, de mis favoritos. No, no me voy a adelantar a la, a la otra pregunta, pero tengo después <risas> también otras cosas para decir. Pero si tuviera que elegir uno solo, me quedo con ese. Me, me, me encanta. Ellos dos ahí bailando y, y el numerito de tap arriba de, de, del banco, con el fondo, ella con el vestido, me, un 10. Me encanta. Sí, A Lovely Night es la canción, que primero... O sea, empieza como canción, pero después ya va más a lo musical y, y de hecho termina bailando. También la elegiría, no es la que tenía en mente, pero bueno, me, me gusta mucho. De hecho, ese momento que también está en el póster, que ellos como que se cruzan y están con las manitos así, que es como icónico de la película, lo tengo tatuado, así que a ese nivel me encanta esa escena. Eh, antes quiero mencionar que lo tenía ahí anotado y se me fue. Que seguramente habrán visto algún video del detrás de escena de este, este montaje que tienen de la pareja feliz Que terminan como en el, en el bar este de Lighthouse, creo que era eh, Que Mia está bailando y Seb está tocando el piano Que la cámara va girando eh, Que es un, es un muy buen momento Y como cómo se filmó con, con Damián Yacelle ahí Tocándole el hombro al de la cámara y que va girando me, me parece genial, que es algo que ya había hecho en Whiplash Dicho eso, mi momento favorito probablemente de, de la película sea el de... va a sonar raro pero bueno, me, me gusta mucho esa escena El momento de la pelea entre ellos, es, es una escena que me gusta mucho no sé, la, la aprecié mucho más eh, Después de, de varias veces de ver esta película Me gusta, simplemente me, me duele Es una escena que es bastante tensa Es hasta, diría que triste porque Es una pena ver que se pelean y todo Pero es una escena que está muy bien construida Y eh, me gusta bastante La verdad, apartándome por ahí también de lo musical Y creo que Sé si lo había mencionado, esto del planetario, como momento... Bueno, no me voy a adelantar a mis propias preguntas. Eso ya lo voy a mencionar más adelante. Ahora sí, Ceci, acá es donde te adelantaste. ¿Canción favorita? Pero, pero o sea, escena... Voy a decir algo polémico. O sea, escena favorita no, para mí no significa la mejor canción. Ah, bueno, está bien. O sea, para mí, la, la mejor canción, para mí, es City of Stars... Pero la versión que cantan los dos. O muy sea, bien. para mí eso es arte. La de él me encanta y te sirvo toda la onda. Pero la de ella le pone otra onda y nada, me encanta. Como escena, no. Pero esa parte me, me mata. Esa canción es mi favorita. No, te he dicho que, que te adelantaste porque empezaste a nombrar como canciones, pero me cagaste. Está bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Eh, Fe, canción favorita. A mí también me había gustado la parte de, de la intro, que también la sumo como momento eh, musical eh, o, o escena favorita. Eh, ya sé que ellos no están, pero todo, toda esa intro ahí en los autos y en la autopista cantando. Es, es fantástico. A sí. mí me encanta. Es genial. Y como canción sí también, la versión de ellos dos de City of Stars me parece que, que es la, la mejor y aparte es como la más, no sé, más icónica de, obviamente, de la película y, y llega. Y la versión de los dos también. La de él es muy linda, pero la de los dos tiene algo que le suma un montón. Sí, a, a mí me gusta la de Seb solo, siempre queriendo llevarla contra. Pero bueno, me gusta un poco más. Y mi favorita igualmente es Audition, la de ah. Mia, cuando empieza a cantar esta, esta canción al final. Para mí es la mejor de, de, de la película, me, me encanta. Acá es donde yo quería tirar lo mío antes, y me parece que voy a responder primero, ya así me lo saco encima, porque generalmente cuando hablo de películas, al menos en el último tiempo, me empecé a armar esto de ir a los puntos negativos, ir a los puntos positivos, como quería hacer un episodio un poco distinto hablando de esta película, no fuimos por ese lado, pero eh, por ahí hay algo que no les guste esta película Que incluso después de, de haberlas visto Varias veces esta película no Como decir, bueno, esto Sigue sin gustarme, no sé qué Lo pueden mencionar En mi caso Ahí es donde me tiro a la pileta Perdón Ceci, sé que me vas a odiar no, Igual Aprendí a querer ese momento Pero antes no me gustaba Y era mi único problema con la película La escena del planetario No me... No. No me. No, porque... no, no sé, no sé. No, no me. No me llegaba. Ahora la aprendí a querer. Pero me costó. No te digo que lo tenía como lo negativo de la película, pero si te tenía que mencionar algo que no me gustaba, era eso. Yo creo, yo creo que antes de vos decirme, che, si sí, vamos a hablar un podcast de la me tendrías que haber dicho esto. Así yo no lo hacía, porque no puedo, no puede ser que el... elijas la escena planetario. O sea, no, no ibas ser. a venir como invitada, o sea estuve bien, porque si no no ibas a estar y yo bueno. te cancelaba, yo te cancelaba, igual lo res... no lo respeto, pero no, está bien, está bien, te... o sea no, no te lo tomo, pero me si encanta no. porque quisiste respetarlo, pero fue como no, no, no, no se puede, con, con estas cosas no se puede vivir, pero yo no diría que hay algo que no soy objetiva con esta película, o sea, me encanta todo. Pero luego lo, lo que ya dije es algo, o sea, que le sirva a la historia porque se, tiene, se tienen que pelear en algún momento, porque si no, ¿qué son? Es la familia Ingalls. Pero um, esas discusiones que tienen por boludeces, tipo decir, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? No, no, no. Es como, estoy como, chicos, paren. O sea, su conexión es un montón más que si el flaco se fue de gira 20 meses. O sea, como que. Hay cositas que yo digo, che, pero todo se sobreentiende al final porque no se puede todo en la vida. Diría eso, pero después de, de escena, de, de, yo no le sacaría nada, no le toco nada. Bien, bien. Fede, no, no, sé no sé qué responder. Si no, si no tenés nada, o sea, ¿puede pasar? No, no, es que sí, siempre hay algo, pero no se me ocurre ahora y eso que la vi hoy de vuelta ¿eh? pero digo algo que no tal vez en algún en un momento o sea como yo digo tiene de todo y, y no se me hace pesada digamos a, a la vista eh, pero después me, me resulta difícil como querer sacarle cosas porque siento que, que todo que todo tiene sentido después pero creo que hay un, momen, un momento después de que ellos se cruzan por segunda vez eh, y ahí como que esa, toda esa parte como que después se me hizo un poquito más lento pero no, no sé si es algo negativo porque yo considero igual que las películas no todo el, no todo el tiempo tienen que estar súper arriba eh, como para poder, digo que te, como para poder entretenerte o, o que, te, te, que te guste eh, pero por ahí, de, no sé si tuviera que decir algo, diría eso que, que en un momento ahí como que se me hizo como bueno, y después retomó, o sea, remontó pero, no, no sé qué que negativo no no le sacaría nada me parece y tampoco le agregaría nada no, está perfecto encaja perfecto ser objetivo no ser no objetivo no está perfecto por eso amamos tanto esta película es así tendría que haber invitado a alguien que no esté tan convencido con la película como para tener ese punto de vista pero bueno esto es como es una celebración a la Larán. entonces era también la idea igual quiero aclarar que no es que no me gusta la escena del planetario no me gusta no no no al toque no me gustaba, me pasaba eso, ahora es como que bueno, la acepto, pero antes tenía ese conflicto, perdón Ceci, Ceci mía, mía Ceci. Pero aparte en el momento ese se dan el beso, después cuando terminan, o sea, ¿cómo, sí, ¿cómo que no? Pero no, no, me, no me convencía, no me no me convencía, cosas que pasan, ahora, ahora la, la, la aprendí a, a querer. Y bueno, última pregunta posiblemente. Lo más difícil. Esto ya es en función al podcast. Me gusta terminar cuando hablo sobre una película. Cuando tiene muchas canciones. Me gusta cerrar al final del episodio con una de esas canciones. Y tendríamos que elegir una. Así que... Democracia. Vamos a elegir. Les voy a preguntar con cuál les gustaría que se cierre este episodio. No sé quién quiere... Elegir primero. Perdón, pero por un momento eh, empecé a chivar porque pensé que querías que cantemos. Tipo como que. No, sea, no. Como que cerremos. Si camino. quieren cantar. No, no, no, no. Yo paso. No sé. Eh, Mía, acá, Mía Dolan. No. no La Mía no, Dolan veces, del Conurbano. No quiero, no quiero arruinar esta obra maestra, pero. Me dio miedo. A mí me dio miedo también que digas, che, vamos a cantar. Que no, no. elijan su frase favorita ante el late, Estaba como. Mmm, no. No hay chance. Yo, sí, eh, me mando al muere, si me pongo a cantar. Cada uno canta en su casa, tranquilo. Eso, en la ducha, la típica. Y bueno, eh, ahí. Pero sí, hay que elegir una canción. No sé, la que quieran. No sé quién quiere elegir primero. Ay, es que, ¿cómo decir elegir una sola canción? Y, te, y bueno, eh, tiene que terminar con una. Tendríamos que terminar Ay. con algo medio arriba, me parece, ¿no? Claro. Yo mi elección la tengo, pero no les voy a decir. Si lo digo primero, es como, bueno, ya les abro un poco el camino. Y si lo digo al final, prefiero decirlo al final. Yo tiraría como esperanzador, Someone in the Crowd, como que hay alguien en la multitud que nos va a hacer vivir el momento Mía o el momento Sebastián. Me gusta, me gusta la elección. A ver, Fede. Sí, yo estoy entre las primeras dos. O sea, me parece que terminar con el principio... Ojo, ojo, porque... Ahí entre esas dos está mi elección. Ojo con lo que decís porque tu voto puede ser clave. Ah, eh, uff. Voy a elegir. Quiero que desempates vos. Oh. Quiero, que, quiero, <risa> no, que, bueno. quiero que seas, quiero que seas el que tiene la última palabra. Yo ya la, yo ya la tengo elegida, yo ya sé cuál es. Ah, bueno. Eh, y es una de las dos primeras. Pero de, depende de lo que digas vos. Gana la mayoría. ¿verdad? Yo había pensado ganar de Dios Santos. Pero ahora cuando Ceci dijo, me, me hizo dudar y creo que me gusta más Another Day of Sun. Bueno, yo iba a decir Another Day of Sun. Ah, bueno, bien. Así que, 2-1, perdón <risa> Ceci. <risa> yo igual, o sea, amo todas las canciones, no es que me, me va a fallar con una tipo. Yo con Another Day of Sun ya dije, paro la Richeri, <risa> bailamos. Habría que hacerlo un día, ¿eh? Yo, si vamos los tres juntos, bueno, eh, Fede es de Bahía Blanca. Pero si venís por Capital eh, Me llaman día, y estoy, voy. Además cortan sí, por sí, cada sí. cosa O sea O sea, o sea ¿por, qué no lo ¿Por qué no lo cortaríamos por hacer Un número musical de una película? A ver Claro. El claro. O, o aprovechar eh, La General Paz, le comento a Fede Que no es de por acá A las 6 de la mañana la, la General Paz eh, no hay nadie o, sea, tranquilamente o, o al contrario Cuando hay mucha gente que siempre hay un choque Siempre choca alguien, siempre hay un accidente Que está todo parado, ahí eh, hay que estar en el momento exacto y, y podés hacerte un, un muy lindo Another Day of Song acá. En vez de Lala Lang, se haría Baba Land ¿no? Por Buenos Aires. La versión argentina. <risas> Vieron que en Estados Unidos agarran las películas de distintos países porque no les gustan los subtítulos y hacen su versión, bueno, ¿por qué no hacerlo nosotros, no? Olvídate. ¿Quién sería mi y Sebastián Argentino? Uh, qué buena pregunta. Muy complicado. Ah, eh... Mía, ¿quién sería Mía? M mía, es, es, Seb es más complicado para elegir, no se me ocurre nadie. Mía. tampoco se me ocurre nadie, pero podría <risa> no ser más fácil. Pero podría ser más fácil encontrar una actriz. Ahora me dejaste pensando. Mira, qué buena pregunta. Bueno, entonces no se puede hacer, o sea, no se puede hacer. No, no me viene nadie en la cabeza. Alguien que sepa cantar, ¿no? Que no sea un perro, o sea, no sea la mote. Imaginás la moto Ay, y cómo no, se por va? Favor. ¿Cómo Sebastián. Me mato, me mato. Va vamos a hacer esto. En este podcast ya se hizo algo después, al final, como si fuera una escena post-créditos. Y quiero hacer algo parecido con esto, porque me gusta la propuesta. Quiero que después de esto piensen y me manden un audio con sus elecciones y lo voy a poner al final. Después de la canción la gente va a poder escuchar nuestro cast con la mía argentina y el Seba argentino para la versión de La, la Land. ¿Les parece? Me gusta, me gusta. Para pensarlo más tranquilo encanta, y, y todo eso. Y armamos el, el casting. Bueno, hasta acá este episodio. No sé si quieren agregar algo más sobre la película, algo que no hayamos dicho. Es el momento. No, que vuelvan a ver La, la Land si todavía no vieron la película este año. Nada más. muy buena Muy buena recomendación. Y si la vieron, nada, o sea, escuchen el, el episodio, escuchen la banda sonora. Cuando fue el Spotify Rap de ese año, me salió Justin Horwitz, el que hacía la música, como el, el artista que más escuché O sea, otro momento psicótico. Todo, ese, todo el 2017 fue un momento psicótico totalmente. Sí, cada tanto escucho en la banda sonora y, y me había propuesto en un momento, no me acuerdo en qué año, ver todos los meses la lan la, la o sea, una vez por mes, ¡Fua! No. pero no lo hice, y bueno, estamos a enero, ya la vi para este episodio del podcast, así que podría ponérmelo como un objetivo para el 2022, una vez por mes, verla a la LAN, sería genial, porque la verdad que, o sea, es es, es maravillosa, a mí me encanta, por eso hace ya cinco años que está ahí como mi película favorita, y creo que va a pasar mucho tiempo más, eh, estando como mi película favorita, porque... Realmente amo esta película, la amo, eh, no tengo nada más para decir. Bueno, les doy su pequeño espacio para que mencionen sus redes sociales. No sé quién quiere empezar, Mía, ya te, te llamamos Mía por, por última vez. Ay, no, no, que no se termine esto, o sea, es mi sueño de ser Mía, ¿Me no puede ser, Está terminando. Pero, digo mis redes, en... Twitter soy eh, C González, C E González, las dos veces con Z y una Z más al final. En Instagram, C donde nada, reseñas de series, películas, cositas. Y en Spotify o en otras aplicaciones de escucha, yo tengo un podcast con una amiga que se llama Multiversiadas y que hablamos también de películas, series y un poco de Taylor Swift, porque mi reina. se ¿Sí? Bueno, yo por el momento estoy solamente en Instagram, arroba prueba piloto guión bajo, también señas de pelis y series, eh, me gusta también hablar un poquito de, de noticias y compartir, ese es mi espacio, este año, si todo sale bien, en marzo salgo con el podcast, así que, bueno, con ganas de, de eso, y bueno, muchas gracias obviamente por la invitación, porque hacía rato que no hacía podcast y que no... No hablaba y bueno, la, la pasé muy bien y me sentí súper cómodo. Muchas gracias Fede por, por aceptar la invitación, también Ceci nuevamente. La verdad que un gusto. Tenían que estar más personas acá, lamentablemente por cosas que pasan. No, no se pudo, pero bueno, salió un muy, muy lindo episodio hablando de esta hermosa película. Me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast, o buscan después de otra función y voy a aparecer también en YouTube, donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video, mi Instagram sí. personal, Panchan Raccoon, y en Letterbox y Medium se varía guido. Voy a dejar igualmente todos los enlaces abajo en la descripción, los míos, los de Ceci y los de Fede, para que vayan a seguirlos también a ellos. Acá me quedó un detalle, perdón, porque Ceci hace poco, ya te dejamos de decir mía, perdón, ya pasó. Eh, es como... Eh, ya, ya son las 12. Bueno. Se terminó... Se, se me terminó, terminó el, el, el, el, el sueño. Liceo. Se me terminó el sueño, che. Caduco. Pero podés ir al registro civil sí, y cambiarte el nombre. Mía Dolan, Pasás, Mía Dolan. Sí, sí. De una. Hay cada nombre que le han puesto a cada chico acá, así que no sería raro. En el reparto hay un señor que se llama Marius Debríes, que ahora me hizo ruido al verlo porque... Es el compositor de la banda sonora de Coda. Vos, Ceci, hace poco escribiste de Coda. Yo hablé en el podcast de, de la película y también escribí en Instagram. Si no la vieron, vayan a verla. Para mí, una de las mejores películas de, de 2021. Y muy linda. Una recomendación ahí un poco fuera de, de, de lugar. Pero, pero bueno, eh, ya que Ceci también la vio, no sé si Fede la vio... Sí, la, la vi y escuché el podcast que, que hiciste con, con Nicole. Oh. Muchas gracias, muchas gracias, qué lindo. Vayan a verla que es una encima muy la mano, película. Encima está en Amazon, o sea, como que no es que tenés que buscarla. Sí, sí. Sí, me encanta porque esta película pasó de estrenarse de manera poco legal, se estrenó en el cine acá en la Argentina, pasó completamente de largo, encima se estrenó el mismo día que Doom, ya, ya, estaba, ya estaba muerta antes de nacer, <risa> básicamente. Y ahora, por suerte, está en Prime Video para llegar a más personas. No descarto que si le va bien en la temporada de premios o si tiene muchas nominaciones, que llegue a estrenarse en el cine. La verdad que me quedé con ganas de verla en el cine. Es una linda película para ver en una sala de cine. Y si no, bueno, en Prime Video la pueden ver. Y La Land no está en ninguna plataforma, así que si la quieren ver van a tener que... Bucear un poco por, por internet Una última pregunta Y ya los dejo en total libertad Ryan Gosling O Ryan Reynolds mm, Gosling Yo voy por Ryan Reynolds Tengo que desempatar Otra vez, acá si sí me dejaron Al final, es complicado Mira No vi mucho de ambos O sea, no es como que Vi más de, de un actor que del otro Más o menos iguales pero creo que por esta película, a mí me encanta renos, pero por, por esta película, por este personaje, me, me termino quedando con, con Vamos. Así que eh, ganó Tim Gosling. Todo, por, todo eh, porque bueno. tiene tu, tu nombre de personaje. Y bueno, eh, cosa que pasan. Eh, bueno, Emma Stone o Emma Watson. Eh, Emma Stone. No, Emma Stone. Sí, Emma Stone. Un anime. Preguntas completamente fuera de contexto, pero que surgieron ahora. Ahora sí, Ceci, Fede, muchísimas gracias, en serio, la verdad que eh, hablar de esta película para mí es eh, algo bastante especial y haberlo hecho con ustedes y toda la linda charla que, que se dio, la verdad que me encantó, muchísimas gracias por, por estar en este episodio y ojalá puedan estar de nuevo, me encantaría, Ceci ya iría por la tercera invitación, así que espero en algún otro momento que, que pueda venir y Fede también. Así que nada, muchísimas gracias por, por estar acá. Gracias a vos por, por... nada, no, o sea, me abriste el paso para hablar de mi, de mi película favorita. O sea, ya está. A vos, gracias. Me, me, me gustó mucho que hayan estado acá porque la verdad que hablar sobre esta película con gente a la que también le gustó es, es la verdad que algo muy, muy lindo. Y véanla, no, no, para ser completamente felices porque es una película muy, muy buena. Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias. Bueno, como quedamos en hacer nuestro cast de La La Land versión argentina voy a empezar hasta que me lleguen las opciones de Ceci y de Fe. Para mí, en el en rol de Mia tiene que ir Carla Quevedo, yo no sé si sabe cantar o no, pero bueno, siento que de las actrices argentinas es la que más quedaría en el rol de Mía. Y con Seba tengo una duda, porque estaba decidido a poner a Fernando Dente, que claramente está mucho más metido en lo que es un musical, así que le quedaría perfecto, pero por alguna razón me surgió la duda y consideraría al chino darín Siento que la personalidad de Seb va un poquito con lo que puede hacer el chino Darín, aunque tengo como primera opción a Fernando Dente si es que se hace en algún momento una versión de La La Land Argentina. Nunca se sabe. Bueno, ahora tengo que esperar nada más a que me lleguen las opciones para el cast de La La Land Argentina de Ceci y de Fede. Supongo que me mandarán un audio o, o algo por el estilo. Espero que no se abran portales, porque la verdad que lo de la otra vez fue una locura y, y. demás. No, no me jodas. Bueno, como había dicho. Ceci. No sé, me metí bastante un quilombo solamente por decir quién sería Miguel y Sebastián en versión argentina. Y estuve pensándolo. Y eso que se va, me dejó tiempo para pensarlo. Y yo sigo pensándolo. Pero podría decir. Que la versión más potable para mí es muy difícil. Es muy difícil. Pero um, quizás para Seps yo diría con un Peter Lanzani. Porque siento que podría cantar. Siento que podría hacerlo. Que se pondría en la onda voy a cantar y voy a tocar el piano. Solamente por eso. Y además porque lo amo, por supuesto. Y de mía estuve pensando también... <ríe> qué difícil. Delphi Chávez... O sea, Delphi Chávez es mi opción. Pero pensándolo, Reba. O sea... Re va, no sé si Delfi Chávez sabe cantar, me parece que sí, pero si no sabe, no importa. Es, o sea, mi opción sería Peter Lanzani y Delfi Chávez. Re, sí. Bueno, gracias Ceci. Gracias, sí. eh, se cerró, se cerró el portal. Es rarísimo esto porque ni siquiera puedo interactuar con las personas. Es como que aparecen como si fuera una pantalla y hablan y se van. Eh, es muy raro, ¿no? tengo, que, tengo que solucionar esto acá en mi casa. Bueno, faltaría a Fede. Espero que no se abra ningún portal, porque prefiero que me mande un audio. Es más fácil. Ah, no, otra vez. Hola, Fede. Bueno, creo que el cast ideal para La La Land versión argentina sería, para el papel de Mia, Celeste Sid. Creo que va muy bien, tipo, me da como, no sé, las vibras de, de Mia. Y creo que puede quedar muy bien porque, si no me equivoco, ella... En alguna que otra serie que hizo, eh, cantó y, bueno, debe bailar también. Y para el papel de eh, Sebastián, creo que también iría muy bien uno de los actores favoritos míos argentinos, que es Leos Baraglia. Así que también le veo como esa onda de Sebastián. Y, y los dos dan muy bien en pantalla. Y chao Porta Muy bien. Debo tener una fuga de portales acá. Por ahí en una intersección, como dijo... Doctor Strange sobre el Santum Santorum, no, la verdad no sé. Debe ser un lugar medio mágico este, pero espero que, que se termine, porque es desconcertante estar hablando y que aparezca gente con los portales. Es raro, tendría que llamar a alguien por el temita este de, de los portales. Un plomero, no, un plomero no sabría arreglarlo, es, es como una fuga pero espacio temporal, ¿no? un plomero no, no sabría qué hacer, un plomero mágico de última, pero bueno. Es raro, muy raro.